pero en otros ámbitos suele surgir la discusión sobre si estas técnicas son eh, compatibles con la producción ecológica y el tema es que es una técnica de alto impacto porque eh, nosotros estamos aplicando una, eh, una cantidad de calor importante y estamos, eh, como ustedes habrán visto, teniendo un efecto sobre la... ...los microorganismos del suelo... ...dentro de los cuales están los patógenos ...y las que queremos compartir... ...entonces... Eh, ...en ese sentido, por ejemplo... ...la biofumigación sola... ...sin solarización... ...la biosolarización... ...que estamos hablando hoy... ...es eh, combinar solarización... ...con biofumigación... ...cuando se hace biofumigación solo... Eh, ...se aporta materia orgánica... ...se logran algunos efectos... ...pero no es tan importante como la biosolarización porque nosotros tenemos un efecto muy importante de las altas temperaturas entonces eh, lo que pasa es que eh, porque nosotros esto lo convocamos y, y nos parece que puede ser una técnica apropiada para eh, productores grandes y productores pequeños también es porque cuando un productor eh, ya sea el comercial o de traspatio empieza a producir, se le empiezan a presentar problemas se le empiezan a presentar, eh, porque es inevitable entonces eh, necesitamos brindar alguna solución en este caso esta técnica eh, soluciona varios problemas entonces, y como se decía hoy explicó mi mamá eh, nosotros si tenemos por ejemplo una parcela con nematodos o con una parcela eh, vieron cuando hace hace pimiento el pimiento es susceptible a fitófora. muchas veces el suelo es nuevo pero si la planta tuvo fitófora, hay un problema que si vuelven a plantar ahí, se vuelve a enfermar la planta el, para esos casos esta técnica es una solución lo que nosotros nos podemos proponer es eh, que no hacerla todos los años hacerla cada dos nosotros hacemos cada dos años hacerlo cada dos años, hacerlo cada tres años por ejemplo, Néstor ya dijo que él necesita hacerlo todos los años bueno, pero porque él es un productor comercial que tiene una, un invernadero de la, la década del 80 ahora, ustedes en una huerta a lo mejor pueden hacerlo eh, un tratamiento fuerte y después dejar dos o tres años para repetir eh, yo quería preguntarle al señor de la técnica de todos los años que dice que incorpora tres mil kilos por metro o sea, tres kilos por metro cuadrado de materia orgánica que tiene que ser con abundante carbono que es con la cáscara de arroz si viene monitoreando la materia orgánica en ese suelo porque o sea, convenimos que el calor quema la materia orgánica y en el suelo de Mariel que viene haciendo solarizaciones en el mismo invernáculo partió de un 3% de materia orgánica y ahora está en 1,5% creo que si no vi mal el... entonces por ahí plantearse qué cantidad de Producto a solarizar, llámese materia orgánica, eh, crucíferas, en el caso de usted, los estiércoles, tendríamos que poner como para compensar esa pérdida que se va a llevar el proceso de calentamiento, que es una mineralización. Usted no tiene medido eso, Me viene tomando la materia orgánica. Usted considera que el rendimiento del tomate, eh, de alguna manera compensa esa pérdida o no hay pérdida porque 3, 3 kilos por metro cuadrado mantiene el sistema en un nivel parejo Mira, yo trabajo mucho a o. o sea, aplicamos 3 kilos y María fue la que hizo todos los estudios de, ¿cuál? de se fue? ¿a, a, un, ¿a cuánto era? A, un, a uno y medio ¿no? La, la vez que pudimos medir fue... Eh, Néstor aplicó toda la, aplicó toda la enmienda. La que eh, lo que no, no nos dimos cuenta es de decirle que antes de, hacer, antes de nada tomaron la muestra. Él lo que hizo fue aplicar la materia orgánica eh, y ahí sacó la muestra. Después solarizó y volvió a sacar la muestra. Entonces, sí. en, en ese ensayo nosotros registramos que la materia orgánica bajó casi un 1%. Sí. Por Aplicando 3 kilos por micro Pero eh, lo que no teníamos el dato inicial, o sea, el balance, no sabemos cómo quedó el balance. Sí, claro, pero vos abajo de, como de abajo del alambrado, como sacamos nosotros, para comparar la historia del lote, también podés poner muy cerquita de donde está el zócalo del invernáculo o por afuera del invernáculo lo que era el suelo inicial. Ah, sí, sí, sí afuera, porque yo tengo camino, porque claro. podría sacar de ahí. O sea, muy cerquita del invernáculo, tampoco hacer... tan cerquita porque si sí, por ahí invertiste el no, suelo... No, no, no. Hacer un hacer una estudio. Claro, en realidad uno mide el sistema como va evolucionando. Yo, yo tomé en distintos puntos, no tomé solamente en un solo lado, sino que tomamos en distintos puntos, y yo tampoco cuando voy a tomar... Eh, muestra del suelo lo saco de la superficie sino que saco un poco de materia de arriba material de arriba más o menos um, unos 20 centímetros y saco de, de abajo del suelo claro, saco, lo el, los, los análisis se hacen 0 10 10 20 claro no no saqué una sola muestra sacamos con adolfo y creo que estaba jollo bueno, por eso es ¿no? lo que quería comentar o sea desde experimentar desde la Agencia de intención de Arte, se viene trabajando con esto desde hace mucho tiempo hay varios análisis de suelos hechos historia de eh, y bueno, nosotros eh, podemos decir que para, esas, para esa quinta en particular nosotros eh, tenemos una serie de suelos que se llama serie Solis en la historia de Series Solis tenemos 3,5 de materia orgánica entonces podemos decir que se, se puede caer a 1,5 la materia orgánica son dos puntos de la materia orgánica de un suelo trabajado por cobertura que la tasa de mineralización de la materia orgánica bajo cobertura es, es rápida. ¿no? Entonces sí, eso quizás es una de las cosas que se puede llegar a alertar dentro de esta técnica de cómo cae tan rápido la materia orgánica y hacer esos cálculos para incorporar la materia orgánica y tratar de subir los niveles al a nivel normal de ese suelo, que son 3,5% siempre se habla de kilos, ¿no? de kilos por metro cuadrado Néstor aplica 3 kilos por metro cuadrado la técnica dice aplicar 10 kilos por metro cuadrado incluso las experiencias de la escuela hablan de 20 kilos por metro cuadrado son volúmenes muy grandes de materia orgánica hay que balancear muy bien la relación carbono-nitrógeno y de ahí lo que dice Mariel ¿no? de cómo aplicar esa fórmula y lo que se incorpore saber que se va a incorporar al suelo con una relación carbono-nitrógeno adecuada para Entonces, tratar de estabilizar y aumentar la contaminación. Yo creo bien? que, en, en tu caso, por ahí sería más conveniente hacer un abono verde, un abono verde de avena o de centeno. Sí, sí, por sí, ¿no? sí, sí, sí, sí, sí. Eh, O sea, con un ciclo muy cortito dentro del invernáculo, en dos sí, meses, sí, lo sí. tenés que incorporar y ahí tenés como Eso sería interesante, las cuentas que hacemos cuando hacemos abonos verde, podemos decir que, por ejemplo, un cultivo de una avena, tendríamos que o sea un cultivo de avena e incorporarlo, en materia tal cual tenemos que hablar de eh, 20.000 kilos por hectárea son 2 kilos y la técnica dice de 10, así que tenemos que hacer varios cultivos para incorporar esa materia orgánica. Eh, es una técnica interesante, la bono verde, los abonos de servicio de comenta Mariel, hay que comenta y hay que también probarlos, pero los niveles de incorporación de esos 10 kilos de, batería, de materia tal cual por metro cuadrado son elevados. A ver, eh, voy a hacer una sugerencia. Si yo me parece que llego, llegaría a 5 kilos, eh, tendría un problema, tendría problemas. Eh, me parecería que si yo hiciera 5 eh, kilos, no 10, me parecería que llegaría a tener un problema muy serio. Perdería los cuajes de la primera floración y segunda por el exceso de nitrógeno porque ya con lo que estoy haciendo, yo estoy un poquito elevado, eh, se me dispara mucho la planta. No sé si vos te acordás, Mariel, cuando hicimos el primer eh, eh, eh, eh, ensayo, la primera biostolarización que hicimos, ¿te acordás que hacía 20 días, un mes, que yo había trasplantado y fueron ustedes y encontraron una planta estaba grande así, la tuve que acostar toda la planta, la, sí, la acostamos y la hice enraizar. Entonces, de esa manera la detuve para tener para obtener una planta con un racimo cerca del suelo, porque si no, si yo tengo un racimo de tomate acá, no llego a seis racimos al alambre, o sea, yo le digo a, a donde se termina la planta, llego con cuatro y entonces no... No me sirve, no me sirve comercialmente. Entonces la posté la planta, hice enraizar todo eso y sí logré detener con frutas tocando el suelo. Pero a mí me parece que si yo me, me elevo eh, la materia orgánica en claro. tomate, tomate ¿eh? a lo mejor para una hoja andaría bien. Claro, pero ojo que la materia orgánica tiene carbono y tiene nitrógeno. La avena es un material muy rico en carne, claro, claro, no claro. es mi No, no, no, yo te estoy hablando de de, de la apóstata, de lo claro, que yo hago. No, eso del verde seguro que me hace falta. Yo ahora tengo un, un invernadero que lo estoy techando, estuvo tres años que ellos lo vieron con cebadilla Eso va a ser extraordinario porque la vengo cortando y vienen quedando los colchones. Y ahora estoy por techar eso, lo estoy reparando. Eso va a ser fabuloso. El quizás no es levantar solo la materia orgánica, sino eso, o sea, manejar la relación carbón-nitrógeno la, la la. y estabilizarla. Con eso aumentar la materia orgánica en el invernadero y la salud del suelo va a cambiar por completo. La, yo y una de las cosas que siempre nos olvidamos es el efecto agua. El efecto agua de pozo, en el caso de la quinta de Nestor, tiene un agua buena, es una agua dura, cálcica y magnética y es baja en sodio. Son los pocos, y pocos pozos que hay sobre la costa norte. Que tiene el, el agua de Néstor tiene 70 partes por millón de sodio. Eso es, que no es normal, es un costo particular. Eh, lo normal son 200 partes por millón de sodio y el sodio tiene un efecto muy importante en la biología del suelo y en la degradación del suelo. Y eso lo creo en el gráfico nuestro de cómo baja la calidad del suelo en, en parte también por el agua, el agua no es como la, el agua de Néstor. El agua Néstor es mala, tiene mucho, muchas sales. Entonces, solo si de... de un pozo, el otro pozo que desgraciadamente no lo tengo incorporado. El otro, eh, ¿te acordás que había uno que tiene el agua perfecta? El, el pozo chico. Eh, hay un pozo que tiene 0,7 de conductividad eléctrica y tiene el bicarbonato, lo sigue teniendo, tiene 500 partes por millón, pero tiene un poco menos de sodio que lo normal de la región. Claro. Podemos decir. Sí, y estamos Entonces, cerca no trae... de, de Isenberg nosotros. Claro. Sí. lo que necesitamos es que necesitamos volver a hacer los análisis en donde él estuvo haciendo su realización, necesitamos volver a hacer un análisis para ver qué, qué pasa, ¿no? sí, sí eh, así, bueno, si nos encontramos la próxima vez tendríamos por lo menos necesitaríamos análisis de lo que vos hiciste, de lo de Gabriel para ver qué pasó en la, la vacina de Gabriel la, última, la edad, pero tengo la muestra de las Tres parcelas sí. eh. Porque también este, a mí me quedó, me quedó también eh, la idea del de trabajo de Gabriel, de las hojas, que bueno, él está haciendo un ensayo, pero también nosotros podemos solarizar y además incorporar el mulch, ¿no es cierto? O sea, porque ahora, eh, si nosotros no tenemos alguna duda de que esas hojas de mulch pueden llegar a contaminar, se puede solarizar las hojas de últimas si no queremos poner en esa parcela que ya está desinfectada, agregar material que no está eh, desinfectado. Se podría llegar a juntar las hojas, solarizarlas y después incorporar ¿No es cierto? ¿Y hacer, o si hacer la solarización la hoja, no? Sí, lo que pasa es que eh, la materia orgánica que se incorpora eh, si es este, la hoja sola, no te conviene. Tiene que ser mezclado, por ejemplo, como las chicas que hicieron eh, mezclar pasto y hojas. Esa mezcla que ellas hacen eh, parece un poco... Viola. La, la... ¿Ustedes contiene? entendieron el tema de la ecuación de la fórmula? Esa fórmula lo que trata es de balancear los distintos materiales que algunos tienen más nitrógeno que otros. Entonces, si tenemos un material con mucho nitrógeno, tiene que ir en una proporción menor eh, para, para llegar a ese 30. O sea, eh, se habla de que una relación de una enmienda orgánica buena para el suelo tiene que tener una relación carbono nitrógeno 30. Entonces, si, si ponemos solamente hojas, corremos el riesgo de que en el suelo pongamos mucho carbono. Cuando hay mucho carbono, eh, hay una actividad del suelo que, que lo, lo degrada, pero entra en competencia con el cultivo por eso es que necesitamos un equilibrio ¿Mm? ya, si esa parte de donde está la hoja ahí a lo hora se sacado se nota mucho y lo que hay de, de, de, de maleza que lo que hablábamos el otro día de, si eran realmente maleza o, o son buenas por ahí es eh, otiga lo que salió que indica que hay en, ese, en ese espacio hay mucho chale, el que estrófano. Estrófano. claro porque en la otra no ni en la solidaridad ni en la testigo aparece eso aparece bueno, el productor de Escobar, miren que yo ya la foto del productor de Escobar, ese muchacho solarizó por la Ortiga, porque dice que tenía cultivo de espinal y no podía cosechar por la ortiga. Él, él lo que se da era matar la ortiga. Eh, o sea, mirá, depende del productor cambia la, la cuestión, ¿no? Tiene el problema. Eh, por ahí también es lo que a nosotros nos. Nos, nos dificulta es otra práctica que se hace por un lado la solarización pero por otro lado mantener esas coberturas del suelo por eso también Mariel te decía de haberla dejado nosotros hicimos un ensayo de, en, en la campaña que, pasada que fue muy seca de maíz calabaza con y sin coberturas y realmente las parcelas que tenían cobertura dieron un 30 o un 40% más solamente la cobertura mantiene la humedad y además tiene un rol fundamental en el control biológico de las plagas no tuvimos plagas en la calabaza y no hubo de en el maíz o sea, solo de nuevo realmente eh, vuela polvo ese polvo lleva ácaros y otros insectos que con la cobertura uno frena esa multiplicación. Y bueno, hicimos ese sesión precisamente porque nos cuesta un montón, o sea, todo el trabajo de preparar el suelo, lo solarizamos, pusimos el cultivo, pero a la hora de poner el cultivo están todos los suelos desnudos. Y el suelo desnudo es eh, un, el elemento de la naturaleza que más gases de efecto invernadero produce, porque respira y emite dióxido de carbono y se pierde muchísimo óxido de frío. Así que solamente cubriendo con una cobertura de hojas, pajas o lo que fuere, estamos eh, haciendo un beneficio en el ambiente. O sea, para los ambientalistas piensen en eso también. Yo sé que es una práctica adicional porque uno tiene que preparar el suelo, hacer o sea, plantines, solarizar y, y todo. Es mucho trabajo. Pero desparramar esas hojitas o pasto cortado o lo que tengamos muchas veces el compost está arriba medianamente descompuesto hacer esa pequeña cobertura los beneficios son nos dieron significativos. vos sabés que vos sabés, eh, eh, Mariel eh, las diferencias que para que estadísticamente no es significativa tiene que haber en los ensayos y realmente en un año que fue muy seco eh, fue una diferencia muy grande bueno, otra cosa que les cuento, que creo que ya lo conté otra vez en agosto del pasado, pero porque es un ejemplo lindo, en La Pampa tienen unos problemas de sales terribles en el agua. Entonces, eh, hay un lugar donde hacen ensayos también de, de cultivo bajo cubierta y lo que habían hecho para, para evitar el problema de las sales era eh, antes de plantar el cultivo eh, sembrar una gramínea, así como contó Leonardo, entonces ellos lo que, lo que hicieron con una lona, tipo de silobolsa, es matarla a la gramínea, ¿no? como hablaban de cebollín, poner el plástico sobre esa gramínea, matarla y dejarla eh, sobre el suelo, haciendo un mulch. Entonces, ¿qué lograron con eso? Eh, que las sales, en vez de acumularse las sales, porque el agua se va evaporando y va sal sales, esas sales las vemos sobre el suelo, ¿vieron? Es muy común, ¿verdad? En cambio, esos suelos que tenían la cobertura vegetal, las sales no se acumulaban en la superficie, sino que como el suelo no transpira tanto, eh, las sales están más distribuidas en el perfil. Entonces es un, un ambiente mejor para la raíz para crecer. Lo que lograron solamente con hacer esa práctica de la cobertura. Lo que pasa es que usan el suelo desnudo. Es decir, el mayor efecto del agua, que cuando no es de buena calidad de riego, eh, se eso es la ventaja cuando uno un cultivo le hace una cobertura debajo o está asociado con otro el suelo nunca está desnudo los mayores problemas que tenemos con la, con la enfermedad es el suelo el suelo está desnudo, desprotegido no mantiene la humedad está reseco entonces todo lo que uno puede hacer con otro cultivo que aporte o que esté bajito uno le tiene miedo pero si uno generara por ejemplo estuviera continuamente plantando leguminosas, está continuamente fijando nitrógeno, biológico al lado del cultivo que uno tiene hay un montón de plantas que son nativas y que son leguminosas y uno por desconocimiento porque las cree que son malezas pero no actúan como hoy contaba el suelo de Alepo tienen otra actitud, entonces uno las puede ir agregando en los tablones en unas líneas porque el suelo, el suelo no es una post, un cajón, digamos, el suelo está comunicado, es decir, que todos los poros, el agua que corre, ¿sí? lleva a los nutrientes de un lugar a otro, es decir, hay una, está conectado el suelo. Así que eh, esas son prácticas que hay que estimular. La cobertura que decía Mónica es fundamental. Yo les mostraba esa vuelta con la señora que estaba ahí pensando. Y es, es difícil, uno va a una huerta y lo primero dice, y la cobertura, y y, y sacan hasta los caminos. Yo, eh, digamos, cuando uno va a plantear la huerta, viene el abuelo y puntea todo, puntear. Ya da vuelta y entierra la parte de abajo. Que puntear es una práctica que nosotros insistimos que no hay que hacer. Hay que remover ese suelo y dejar el horizonte en el mismo lugar.